Sigue la guerra. Marcela Tinaide le respondió a Jorge Rial, te lo tomaste para el cu. La hija de la chiqui trató de aclarar lo que le dijo al periodista de espectáculos para, ¿poner paños fríos o avivar el fuego? Los detalles en la nota. Tras el casamiento de Romina Pereiro con Jorge Rial, una guerra impensada se desató entre el periodista de espectáculos y Marcela Tinaire, quien tuvo picantes declaraciones con él. Por este motivo, Rial le contestó mediante Twitter y se armó un escándalo. La hija de la chiqui no se quedó de brazos cruzados y redobló la apuesta. Ahora que veo esas fotos, me acuerdo de Jorge Rial. Porque si no, yo no me acuerdo de Jorge Rial. Tuiteó de todo y mucha gente se enojó. En el fondo, lo que yo quise hacer fue alabar mucho a su mujer, Romina Pereiro. Romina me parece divina. Una mujer inteligente, con gran sentido humano, solidaria. Y yo dije. Ojalá te contagie a vos las cosas buenas que ella tiene, expresó, tratando de aclarar las polémicas declaraciones que hizo en su programa. Las rupias. Te lo agarraste para el culo, Jorge Rial. Para el culo. Y la verdad es que que me da mucha pena, porque todo lo que escribiste da como un espíritu de venganza, cerró. La hija de la chiqui trató de aclarar lo que le dijo al periodista de espectáculos para…